¿Cómo se si le gana a Krauser fácilmente? La respuesta es no sé. Chao. Hoy les voy a enseñar cómo matar a Krauser fácilmente. La única maravilla es. no se dicen que es con esta arma con el muchacho pero no la manera más fácil de ganar la krauser es con esto muchos lo sabrán otros no pero no importa lo ponemos en el maladín bueno yo ahora voy a adelantar hasta donde está la parte de krauser así que allí nos vemos Preparate a tu muerte, Leon. <tose> <tose> y así de fácil se mata a Cargoza. <tose>